en serio, ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Pueden suscribirse a nuestro canal youtube.com slash Naki Luis Carlos patreon.com slash Naki Luis Carlos y disfrutar estos contenidos también en plataformas de podcast. Gracias a toda la gente que se ha suscrito a estos contenidos. Amor, qué manera de arrancar esta historia. Es importantísimo que la gente sepa que se puede suscribir aquí abajo y que puede enviarle este tipo de contenido a sus tías. En la campanita. Es verdad, nosotros vamos a seguir insistiendo en el asunto de las tías. Tienen un valor fundamental para los podcasts en Venezuela. Hay que combatir las fake news y una manera es tener contenidos fiables. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Pues resulta que Juan Guaidó hizo su gira internacional, que no ha concluido hasta el momento en el que se graba esto, pasó por Estados Unidos y en medio de una serie como de grandes incertidumbres, apareció en el Congreso. En la galería, es el de Venezuela, Juan Guaidó. El presidente... Please take this message back to your family. Chicos, apareció, apareció en, el, en el discurso del Estado de la Unión y, y bueno, había toda una, una... Yo no sé si era una diatriba, había una burla pública porque la invitación primera, se supone, era para Iván Simonovis y cuando aparece Guaidó... Bueno, esta broma fue como una final Caracas-Magallanes. <risa> Absurdo. Yo, de verdad, lo aplaudo que el 4 de febrero con todo lo que significa fundacionalmente para eh, la coalición gobernante. Las etiquetas de ese día no importaron granjas de bots, no importó nada. Todas las etiquetas estuvieron cifradas en este eh, partido Caracas-Magallanes que se libró en el Congreso norteamericano. Entonces claro. la cosa era Estado de la Unión, Soto Guaidó... Eh, el Pelosi, Trump... Gracias. Todas las tendencias ese día tenían que ver con una discusión orgánica sobre lo que estaba ocurriendo en el Congreso norteamericano y no con las campañas pagadas, financiadas con dinero público para posicionar tendencias en Twitter favorables al chavismo, como ocurre todos los días. Ahora, ¿esto qué nos indica? Primero, que un evento que fue visto por streaming de muchísimas maneras, tuvo mayor nivel de atención que incluso el Memoria y Cuentos de Nicolás Maduro hace Seguro. ya Seguro, impuesto semanas. por cadena de radio y televisión. Sí. Lo, lo otro era que el nivel de duda que había como que, bueno, si Trump no ve a Guaidó, entonces está acabado esto. Si esto no pasa es porque Trump no confía en él. Si no tiene los elementos es porque X se derrumbó y se derrumbó en muy pocas horas para darle además otra vez una nueva visibilidad a la campaña internacional de Guaidó. Seguro. A mí me, me sorprende, sí, el, el asunto de esta agenda eh, local, la necesidad de minimizar el impacto de acciones como estas. Y entonces hay una gran tendencia. Yo, yo entiendo además la, la interpretación que de, de todos los presidentes norteamericanos que pudieron prestar ayuda a la causa democrática venezolana, le haya tocado a Trump o no haya tocado con Trump, hay gente a la que le produce urticaria. Yo lo entiendo. Sí. En eh, sí. sí mismo Trump es, una, es un líder problemático en el sentido de opinión pública. No es popular en Europa, no es popular en muchos círculos intelectuales. Y bueno, eso hace que cuando es un aliado, entonces también te estás ganando todos sus haters. El primer, de hecho, video que lanza cuando se libra del impeachment es un, un video inspirado en un guión chavista. Trump 2021, Trump 2045, Trump 2110. Yo lo vi... Sí, como que, que no, primero usted no es eterno, gracias a Dios, a menos que sea una momia, a lo mejor la pollina no sabe, pero eh, usted no es eterno y, y no pana, eso, es exactamente lo que, lo que estamos evitando en Venezuela, contra lo que estamos luchando en Venezuela, el asunto de, de alternar el poder es importantísimo para una sociedad democrática, pero bueno, todo ese, esa, ese odio sobre la pollina batiente termina cayéndonos a nosotros como venezolanos. Y entonces tienes como algunos grupos allí separados, ¿no? Los, los letrados... Que dicen, ay, por favor, pero ¿cómo te vas a alegrar por el apoyo de este infame, vergüenza debería darte? Vayan a ver qué hacen con claro. sus vidas. Si es una manera de decir a los venezolanos, aguanten la respiración cuatro años más y, y al final los que no se asfixien, veamos a ver si los ayudamos. O terminen de huir los que ya pueden, vayan nadando, vayan a ver qué hacen con su vida, pero por favor, por favor, nada que agradecerle a la pollina batiente. Hay un segundo grupo que dice, epa, la verdad, la verdad, esto se va a resolver al final de cuentas entre Putin y Trump. Que es la lectura de quienes quieren minimizar la existencia de millones de ciudadanos venezolanos que están pujando de alguna manera que haya otra vez democracia, que haya algún tipo de salida a la crisis. Es como decir, bueno, ya ustedes no juegan nada, son los extras del tablero, son como unos, unos tipos que están en el fondo hablando en, en mute, y entonces... Bueno, como esto lo definen las grandes potencias, no tenemos más nada que hacer. Y el tercer grupo que dice, no vale, pero si Guaidó fue un juguetico que se intercambiaron Pelosi y Trump. O sea, les interesaba además en esta tensión entre demócratas y republicanos, les interesaba jugar con este pan. Y como es flaquito, ¿cuál es el problema de saltimbaquearlo de un lado al otro? ¿Qué ocurre acá? Hay que ver también la perspectiva local. En Estados Unidos, Trump necesita algunos puntos que sean de amplio consenso. Y Guaidó fue el mayor. Es decir, tener eh, veteranos de guerra, tener eh, héroes, tener personas a las cuales nombrar en el discurso es importante. A los americanos también les va muy bien ese asunto de reconocer glorias militares. Pero tener a esta figura de, miren este líder que está luchando en Venezuela por la democracia, hizo que separaran demócratas, republicanos, aplaudirlo. Eso es hasta ahora uno de los mayores honores que ha tenido un líder venezolano en Estados Unidos, pero es que además significa que ha sido correcta la estrategia diplomática de tener lógicas bipartisanas. Es decir, reunirte con demócratas y republicanos para hablar de Venezuela. Y minimizar eso, el sí. asunto de que este bicho va a para Miami a cantar, dime que son latinos para buscar votos para cualquiera de los dos partidos, es realmente un insulto. Sí. Un insulto para las lógicas locales y un insulto para el esfuerzo de la causa democrática venezolana. ¿Qué punto queda pendiente entonces con la agenda de Estados Unidos? Los planes a futuro. Saber qué va a pasar es algo que no comparten las fuentes políticas, no son transparentes al respecto. Dicen además que por estrategia las cosas no se dicen y por eso uno no sabe, oye, ¿qué viene ahora? Anunciaron unas sanciones, pero sí. las sanciones ya hemos discutido en, en serio y pueden ver la versión con Ronald Balsa, que en ocasiones el poder lo que hace es que se amolda y sigue trabajando. Sigue viendo cómo las burla, sigue viendo cómo le da la vuelta y bueno, esas, esas sanciones en la narrativa oficial parecieran entonces que se impone la idea de terminar afectando a la gente. No, es impresionante además ver a figuras estratégicas del gobierno nacional diciendo ¡Oh, no puede ser como sufrimos los venezolanos! Es, no, me corrijo. Nunca se meten en la ecuación como sí. sufre el pueblo. Yo les agradezco el acto de sinceración, porque efectivamente ellos no forman parte de esa tajada. Ellos son una, una cosa que está por encima que no, no sufre esta historia, pero que tiene la capacidad de denunciarla. No importa sus actos de corrupción, no importa cómo esté de quebrada esta nación, es horrible que sancionen a Conviasa. Y solo por un asunto de memoria podemos proyectarles imágenes de noticias sobre escasez de alimentos y medicinas antes de las sanciones. Es decir, es una escasez decidida por el poder central, por un asunto de planificación o desorden o caos o sadismo que hizo que en Venezuela faltaran medicamentos para el cáncer, medicamentos importantes o alimentos esenciales mucho antes de esta política de sanciones que pasó de Obama a Trump. Pero es Ahora, más chévere es volcárselos. Eso pasó en Estados Unidos. Mientras tanto, en Venezuela también pasaron cosas. Y eso es lo que nos hace preguntar por, ¿Por qué. qué? 14 horas duró la visita del canciller ruso Sergei Larov a Venezuela lo recibieron con un joropo trancado en el aeropuerto de Maiquetía. la cara de aburrimiento de este señor fue una maravilla porque además es un diplomático de la riguísima data y que le estén dando estas demostraciones culturales no, no servía, al menos no para una agenda tan apretada Él vino a lo que vino, que fue a no reunirse con Luis Parra <risa> Cosa que, por un lado, nos hace preguntar por qué, porque Rusia fue el único y primer país que salió corriendo a decir, sí, claro, nosotros reconocemos esta directiva de Asamblea Nacional. Dijiste la palabra, el único. Claro. No ha salido ningún otro aliado del chavismo a decir, coño, parra, tronco de presidente autoproclamado. Ni siquiera Turquía, que, oye, Ay. bastante oro que se les manda, lo dijo públicamente. China, Nada. Nadie. Entonces, Lavrov viene a Venezuela a una agenda de menos de un día eh, a no reunirse con Parra, <ríe> pero sí hacen unas reuniones con esto que se puede denominar la oposición a la medida. Okay, ya, cuando, cuando discutimos en el programa de Osvaldo Ramírez cómo, cómo se podían dividir las distintas oposiciones Pero resulta que hay una que es la de Bailemos pegados con el chavismo Ya que esto no va a cambiar nunca Y busquemos espacios de poder allí dentro O a sentarse con el gobierno Y a distanciarse de sus compañeros opositores Que promovieron las sanciones económicas E invocan la invasión militar extranjera ¿Qué ocurre? Que la sientan con un pastor evangélico con un pastor de chivos en el estado Lara, que creo que es lo único que puede arrear en este momento Henry Falcón. Este, y hablar de tonterías. ¿Tonterías de qué nivel? Con Zambrano, mi hermano querido. Una guara de ascendencia política. Imagínate tú. Hablar de condiciones electorales. no O sea, pedírselo a Rusia este, es tan absurdo como decir que esa gente es oposición a alguien sí. a mí me encantó Henry Falcón no pudo ni siquiera decir la palabra multilateralismo no pudo leerla no era que tenía que decirla de memoria es que no la pudo leer y en en todo caso, el argumento central acá es, mira, si ustedes nos apoyan con las condiciones electorales, sin lugar a dudas este vínculo entre Rusia y Venezuela alcanzará una profundidad, una densidad increíble. ¿Por qué? Porque nos los merecemos. Y sobre todo esperar una transición pacífica y de respeto a la soberanía. Decírselo a Rusia... ¡A Rusia! ¡En el Palacio de Miraflores, compañeros! A Rusia le vas a pedir respeto a la soberanía. Seguro. Pregúntale es... a Putin sobre las reformas a la constitución más reciente. Eso es lo que nos hace preguntar entonces, ¿por qué? Una de las cosas importantes, él, que nos saltamos del porqué, es que Lavrov dice, después de decir, yo quiero a Nicolás, yo reconozco a Nicolás, qué bello es el chavismo, qué bonito está Venezuela, esto sí está chévere, de verdad. Eh, mira, chico y... Vamos a aumentar la cooperación. Y la cooperación, bueno, pero nos dan chance, ¿no? Primero la política, la diplomática, porque vamos a reclamar esta cosa de las oh. sanciones en la ONU. ¿Qué broma es la que? Es? Para eso está uno en la ONU. Eh, y bueno, y con el tiempo, quizás, a lo mejor, quién sabe, le entramos a la cooperación económica y traemos una inversión. De broma, no lo dijo Aspirando. Porque Rusia mucho, mucho arma, mucho hablar, pero real no hay. La economía rusa eh, pequeña, de verdad, no es una de las principales potencias mundiales, a menos que sea una amenaza nuclear. Así que solvencia para ofrecer plátano no hay. ¿Y qué ocurre? Que Venezuela lo sumo cuando le ofrecieron plátanos del sur del lago, tampoco los enviaron. Eso nos hace llegar a un punto económico que es importante. Y es que, según prensa internacional, agencias de noticias, Maduro abraza el capitalismo. Y ese titular, que pareciera más bien como una suerte de exageración de los editores de Bloomberg, hizo ruido. Llegó al espectador Muchísimo. de Colombia, fue nombrado en otras partes, porque era como decir, mira, como hay unas medidas económicas en Venezuela, entonces la gente está retornando. Cosa que es establecer una causa-consecuencia que no es real, pero insisto, es un asunto de titular, porque en la nota se describe muy bien qué está pasando en Venezuela. Ha habido cambios. O sea, pero hablar de políticas públicas o políticas Exacto. económicas es, es absolutamente desacertado. Exacto. El, el tema acá es que yo me estoy haciendo el loco. Las cosas están pasando, yo soy muchísimo más laxo, más ligero con las medidas punitivas que tienes 20 años aplicando sobre una economía destrozada, eso, eso, eso no es abrazar al capitalismo, aquí no hay respeto a la propiedad privada, aquí no hay ningún imán para la inversión y por el contrario, las medidas más recientes vuelven a atacar, a, a, a caerle a pescosadas a la posibilidad de la inversión pública. Si usted me va a cobrar más caro a mí por hacer transacciones en inmunidad extranjera, usted está estimulando que la gente, bueno pase por debajo de la mesa. Claro, que haya, que haya un mercado paralelo. Claro. Va a estimular un mercado negro si nuevamente el Estado intenta ponerle la mano a los pocos que están produciendo algo. Pero es que además, si no hay reglas claras, ¿quién invierte a largo plazo? Por eso es que estamos viendo que hay capitales que se utilizan para el comercio. Agarras, compras X cosa la traes en un container, la vendes con un porcentaje de ganancia y listo. Pones la bicicleta a producir plata. Pero eso no es productivo para el país. En lo absoluto. Dicho de otra manera, un país no se salva con bodegones, coca, y otras cosas hace falta mucho más y ese mucho más es lo que no se invierte porque no hay reglas entonces Maduro abrazar el capitalismo es una frase falsa pero que no quita que haya hay una cierta respiración para el nivel comercio que hace que se, se mueva la economía como no se movía hace y dos años es una respiración que tiene un margen de aprehensión enorme porque tú no sabes cuando esta gente le da un play mira vaya y ataque un bodegón claro, el cuando que te más cerca de su casa ¿Qué atacaba hace dos o tres años un negocio? La SUNDE, con unos fiscales que imponían precios o quitaban productos. Los consejos comunales y las comunas, que en nombre de una autoridad X, ellos decían que podían también controlar precios. El CENIAT, que si no, era como una doble hojilla, que si una pasada a esta te repasaba para ver cuánto te quitaba por, por, por no declararlo. La Guardia Nacional, la Policía, distintos cuerpos de seguridad, que lo que hacían era reclamar una tajada un algo, o una, a cambio de protección. Todo eso hoy día no está activado contra espacios protegidos. Y el tema aquí, LC, es que siempre vas a ser un sujeto sensible de, esta, de estos distintos rangos de extorsión, una vez más, porque es la laxitud de tus medidas punitivas, tú no estás protegiendo el comercio, tú no estás estimulando el comercio, no estás estimulando obviamente la producción nacional. Nicolás suele jugar con esta palabra en su show de variedades, ya saben que desde que lo ungieron para que fuese supuestamente presidente, eh, el tipo todos los años es el año de la recuperación económica y al menos una vez a la semana juega con el asunto de la productividad, aunque nada, nada en este país conduzca a ese historia. Yo me hago el loco, usted puede tener su comercio dependiendo de la zona. Tiene un margen mayor o menor de seguridad, pero cuando a mí me dé la gana, loco... Y esto genera también facturas. Si tanta gente, tantos actores nuevos... Pueden importar lo que les dé la gana, sin aranceles, Ajá. sin pasar por los controles que antes se le imponían a los formales que ocurre con los importadores de toda la vida. Oye, el reclamo es impresionante. LC, por, por dos creo yo, dos dimensiones muy importantes. La primera es que tienes, al igual que ocurrió con PDVSA, tienes la huida de personal especializado en el asunto de importación y exportación porque no tienen tareas en Venezuela sí. y prefieren trabajar en alguna de las islas del Caribe cercanas, bueno, porque ya es un personal formado claro. conoce esta historia bien para oficios cargador de containers o como se llame el cargo bien para este tema de planillas auditorías etcétera en estos días hubo una entrevista muy interesante con el presidente de la asociación de importadores y exportadores del creo que es de la guaira Sí, de vargas de vargas eh, interesantísimo, porque además el señor estaba muy, muy enojado El tema es, tú me estás quitando mis posibilidades de trabajo Y la de un enorme grupo de personas que trabaja en esta esfera Y asunto, eh, digamos, al, al margen de la formalidad Tú te cargaste esta historia Y lo que pedía este señor era, revisa quién Carrizo es el responsable de puertos, aeropuertos etcétera revísalo porque todos esos cargos están en manos de militares mientras tanto y hay chucherías importadas en muchas partes hay ah. un montón de cosas que están pasando en este país por debajo de la mesa qué pasa por debajo de la mesa en venezuela la Agenda de Trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero. hace de Miraflores fue acompañado por altos funcionarios del Ejecutivo venezolano y en la cita el presidente Nicolás Maduro reiteró su compromiso con la paz en el país. El viaje 39 se poró ser de la diplomacia chavista. Un hombre que dice yo conozco Venezuela porque he ido 39 veces, porque es que venir tanto te ayuda a qué? <risa> ¿A a, bueno, te alimenta, el ego prueba además el rango de tu neutralidad, ¿sí? Porque el tipo, aquí no se ha resuelto amor. El tema por debajo de la mesa que hemos mantenido, creo yo, ya tres semanas, a, algunos lo llaman ya el Delcy Gate, pero en todo caso es que el Delcy Rodríguez haya suelo español y en consecuencia haya violado las sanciones que pesan sobre ella, uh, dictadas por la Unión Europea. Eso no está resuelto, ese lío sigue uh, su curso dentro de España y viene este tipo a clavarle dos besos a esta mujer, dos besos a la mudacilia y, y la cosa era como un holgorio en Miraflores porque ocurrió justo con la salida de la Lov. Claro, es como se va el ruso, llega la gira del español y este, podemos utilizarlo para que él diga, dos puntos, en Venezuela habrá una salida electoral negociada y pacífica. Que es, es la línea de Nicolás sobre la recuperación económica, esta es la línea de Zapatero. Pero porque es una línea interesante de seguir, porque en el momento que este tipo de fuentes aborrecibles... Habla de elecciones. Lo que hace es que el resto de la población niegue la agenda. Diga, elecciones, qué asco. Con estas condiciones, con esta gente, ¡qué asco! Y por eso tienes a un Claudio Fermín diciendo, la abstención fue una desgracia, no volvamos a caer en la abstención. Y a un Timoteo Zambrano diciendo, bueno, mira, sea como sea el CNE, hay que echarle piernas a las elecciones y a un queretino. Y así van cada uno de estos opositores, la mamá de Tarzán es más opositora que ellos, diciendo... Todo, todo lo que contribuya a envenenar la disposición de la ciudadanía a una salida como esa. Pero la agenda de Zapatero sigue oculta, a menos que vista en conjunto sea la agenda del chavismo. Todo eso está pasando, aquí, por debajo de la mesa. Si venimos a Venezuela, otra vez, resulta que están pasando cosas que son tan absurdas que en realidad... Parecen mentiras. Sí, sí, parecen mentiras y yo creo que la, la mejor dimensión de entender esto pasa por justa comparación con las personas que se han marchado del país. Ya no hace falta, eh, sabes que pasen cinco años, diez años fuera del país. Ya un año, insisto, en el concepto de los años perros, como cada año venezolano son siete años regulares. La gente de verdad pierde, pierde conexión, pierde, pierde sentido de qué carrizo es lo que ha pasado y cómo fue que llegamos a esto. Y cómo llegamos a que le diesen responsabilidad a los milicianos del uso de lanzamisiles. Por su cargo y funciones, nombrarse. Número uno, soy operador misilero. Mi función es enganchar el blanco aéreo enemigo y derribarlo. Número dos, mi misión son observar aeronaves en, enemigas, detectarlo. ¿Qué es esto? Se publican videos de muy baja factura, tan baja factura, Naki, que yo no sé si cabe una denuncia por uso de recursos públicos, porque parece que usarán cero. Seguro. Sin embargo, lo que nos muestran es como tratar de hacer ridículo una cosa que es absolutamente seria. Es, es muy seria y muy grave además, mi reflexión alrededor de esta historia, sea por el por el viejito Bruce Lee sea por el cuarteto de estos que trabajaban con el, con el facsímil de los lanzamisiles es que nos, nos vulneran a todos ridiculizan a estas personas que pueden ser o no fanáticos ideológicos a lo mejor igual, es una condición para entregarle su caja clap lo que digamos siempre será eh, inventado, no, sí, no. no tenemos como cote Dejarlo. Pero aún tratándose de un fanático político que no debiera, además, para, para la transacción justa de lo militar, usted no está allí para defender una causa política, usted está allí para defender al Estado, a la nación que trasciende su ideología, es muy grave. A mí no me consta cuáles son sus procesos de formación, a mí no me consta quién evalúa la calidad de esa formación y, en consecuencia, la pericia de este personas frente a franco militar, franco material militar y el riesgo es para todos. Además, decir que la milicia es un componente más de la Fuerza Armada significa que tiene entonces responsabilidades en materia de seguridad. Es ese grupo de personas jubiladas con muy bajo conocimiento sobre el uso de estas herramientas, las encargadas de determinar quién es un enemigo y contra quién utilizar estas armas. Por eso, eso es pone más en riesgo sencillo. A todo el mundo. O sea, el colador, el tamiz de lo ideológico es más barato, el EC. Sí. Porque cualquiera que no esté vestido rojo y no tenga los ojos virolos en el pecho y tal, ese ya es un enemigo, pa'lante. ¿Por qué, Carrizo, tienes que esperar que pase una aeronave? No, señor, no necesitas a nadie en frontera. El asunto siempre es el enemigo interno. Y la tesis de enemigo interno, que es una tesis fascista, además usada en las dictaduras del cono sur, en Venezuela se ha repetido en varias ocasiones. Que es decir, que no solamente hay una amenaza internacional gigantesca, sino que hay agentes cooperantes de esas amenazas internacionales dentro del país. Y por eso se le invita a estas personas a denunciar a vecinos, servir de informantes, espiar en comunidades, y es grave, insistimos, aunque la narrativa oficial busque ridiculizarlo, busque restarle valor difundiendo estas piezas de muy baja factura, la realidad es que hay que tomárselo en serio, y tomárselo Mucho. en serio para saber documentarlo, denunciarlo, que quede registro, porque incluso hasta la CIDH ha estado pendiente de lo que pasa en Venezuela en los últimos días, y es importante también narrar de este mundo militar. Sería buenísimo más adelante buscar un experto en este mundo que nos pueda narrar qué está pasando allí, porque parece mentira que esto esté pasando. Naki, se abren dos agendas informativas creadas para ver con qué seguimos. Una es detener nuevamente a directivos de Citgo, personas norteamericanas que trabajaron en Venezuela para una empresa del Estado venezolano y que además en el marco de la gira de Guaidó a Estados Unidos pareciera casi que una retaliación. Y en paralelo... Merlano, esta político colombiana acusada de corrupción y que ha tenido un trato más que preferencial. ¿Por qué decimos que es retaliativo la acción contra los ejecutivos de Ciddo? Porque ocurrió apenas horas después del de concurso de Guaidó dentro del discurso del Estado de la Unión uh, y estos señores tenían apenas dos meses con la cautelar de casa por cárcel. A mí me parece particularmente grave que el fiscal general impuesto por la... La constituyente diga de una vez determine quiénes son. Tarek William Saab dijo que eran ladrones, farsantes, pérfidos, degenerados, sí, bichos. Cosa, cosa que debería decir un tribunal y no un fiscal. No, un fiscal. Y eso ya. ...hace un vicio sobre el procedimiento que es grave. Insisto, cuando uno se toma en serio las cosas que el poder quiere que sea ridícula... ...resulta que hay fallos. Y hay fallos gravísimos de forma, de fondo, de violación de derechos humanos. Y del mismo modo que le echa todo este carro a los ejecutivos de CITGO... ...cuando no es su rol, esa no es su competencia... Dice de Aida Merlano, pero pobrecita ella, una... no escucharon lo que denunció, pobrecita, a lo mejor no lo ha hecho aún, pero tan bonita, cuando ella pida la solicitud de asilo, mira, se la vamos a dar, porque pobrecita ella, en su vida corre peli es más, le vamos a quitar los cargos y todo para que se quede viviendo aquí. Estamos hablando de una... Funcionaria colombiana acusada de corrupción que se fuga de Colombia, llega al territorio venezolano y aquí es detenida. Es detenida además, se le ponen unos cargos, pero como puede servir para un juego de choque diplomático con Colombia, entonces se le hace una cosa que no se le ha hecho a ningún preso en Venezuela, que es que pueda declararle a medios. Libremente, a Mosca, o sea, Pasan varias cosas acá que son tribunal. gravísimas. Esta mujer llegó porque el tema, una vez más, es vulnerar al enemigo interno. Entonces ningún preso político ha tenido el tratamiento que tuvo Merlano. Merlano estuvo preparada, acondicionada, producida. Con el cabello seco, bien maquillada, en tacones, con una ropa bonita. Y desde este performance más cercano a... No sé... A una mujer sofisticada que a una presa, a, a cualquier presa en Venezuela, echa su cuento. Estaban todos, todos los medios del Estado y no solo hubo transmisión directa desde el Palacio de Justicia, sino que lo retransmitieron a lo largo del día. Puede que las denuncias de Merlano sean ciertas y le corresponde a la Fiscalía General de Colombia probar su discurso. Si sí, la ministra de la mujer, creo, de Colombia declara al día siguiente que no tiene moral ni respeto y tal para hablar de esos temas, eso es muy problema de la política interna de Colombia, pero lo que debería desatar una declaración como esta, toda vez que dice mi vida corre peligro, es que se investigue. Lo mínimo es eso. Y es Curioso, porque ocurre un momento en el que la gente parece no importarle qué está pasando en términos políticos, pero esto es lo que va a asignar lo que viene de 2020. Es un año electoral o no, no se sabe de qué manera va a desarrollarse. Es un año en el que va a mandar el tablero ruso o estadounidense. No se sabe exactamente cuál de los dos va a ocurrir o si va a ocurrir simultáneamente. Y por eso, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este En Serio. Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto. Y pueden suscribirse a nuestro canal patreon.com slash Naki Luis Carlos. Todo pegado. Oh,